Eh, bueno, sí, yo voy a, hacer, voy a tratar de hacer un, un comentario breve para, para poder dar lugar a, a esto, a las preguntas o a las reflexiones de, de colegas. Eh, bueno, el, a mí me resultaron interesantísimas todas las, las intervenciones, creo que el, que el desafío que se les proponía no era, no era menor, porque eran en 10 minutos poder explicar esta relación entre eh, investigación y gestión, eh, y ver, eh, bueno, a partir de las experiencias de cada uno, y ver cómo el contexto pandemia afectaba esa, esa situación, y bueno, creo que, que se cumplió fantásticamente eh, el caso de, de Grisel, por ejemplo, desde la explicación casi autobiográfica, ¿no? de, de, de, de su recorrido, eh, y cómo se fueron eh, acercando o alejando, eh, no, no alejando, sino cómo se fueron acercando casi naturalmente eh, investigación eh, y gestión, eh, bueno, de, de, en todos los momentos de, de, de su carrera, ¿no? Y entonces eh, también eh, es bonito la, como ha destacado la, la, la, la geografía eh, en el sentido de proveer herramientas, eh, tanto para entender eh, como para, para planificar, que esto eh, Gustavo lo lleva más lejos, Gustavo le y tipo en su intervención lo lleva más lejos y dice, bueno, habla casi de una investigación que encierra propuesta ¿no? O sea, esto en, bueno, en arquitectura lo, lo, lo hablamos mucho, ¿no?, de la, de, la, de la dificultad, pero a la vez eh, la, lo que esto brinda, que es poder acercar eh, la investigación y la, y la propuesta casi como en un camino... Eh, que, que, que se retroalimenta, ¿no? Uno está eh, in, eh, eh, analizando, pensando en, en posibles eh, soluciones o cambios, y al mismo tiempo es, esas eh, propuestas llevan a, a, a, a investigar o analizar de vuelta eh, el, el territorio, la red, de, la, de, bueno, lo, lo, lo, que, lo que sea pertinente en cada, en cada caso. Eh, entonces... Eh, otra cuestión de la, de la geografía que resaltaba Grisel es esa posibilidad, eh, esa mirada ¿no? del, del territorio como sumatoria de matriz productiva, más actores sociales, eh, etcétera, etcétera, lo que hace tener como una eh, visión de la globalidad de los procesos. Y entonces, en ese sentido, eh, que, que cada, cada decisión, cada medida, cada nueva infraestructura, eh, eso tiene una implicancia eh, eh, económico-territorial eh, y eh, esto les, les ha llevado como a eh, ordenar estos proyectos en corto, mediano, largo plazo, y luego, en el contexto de pandemia, bueno, aparecen como unas medidas de emergencia, eh, bueno, los vuelos de repatriación, la colectividad nacional, los vuelos especiales a China, etcétera, pero al mismo tiempo, y en estos quería destacar porque coincidieron todas las ponencias, es eh, en este, eh, aprovechar como este momento de incertidumbre, incertidumbre, escenarios, eh, aparecieron en todas las presentaciones eh, cómo, eh, sin saber cómo se va a reconfigurar la economía cómo va a cambiar la oferta cómo va a cambiarla sin saberlo del todo aunque hay previsiones caso, la última ponencia de Diego Rodríguez solo lo, lo marca eh, más clara como esta idea de escenarios eh, eh, cómo trabajar y poder ser creativo en esa eh, en esa en, es, en este escenario eh, de, de, de incertidumbre, y aprovechar eh, esa ocasión, en el caso de, de, de, de Grisel y de, de Gustavo, eh, explicando cómo, eh, bueno, esta idea de, eh, de creación de una unidad de cargas especializadas, de una unidad de servicios técnicos a otras compañías, eh, aprovechar el cierre, eh, del aeroparque para eh, realizar eh, trabajos que nunca se, en otras circunstancias no se podrían haber hecho, o sea, como buscándole eh, el, el, el, la oportunidad eh, al, al, al, a este contexto de, de problemáticas, al mismo tiempo reconociendo, como bien apuntaba Gustavo, la eh, aceleración de los procesos de concentración empresarial y geográficos, y que también el dilema de cómo paliar con las deficiencias que, que eso implica, ¿no? Eh, en el caso de, de, de Alejandro, el, la, eh, bueno, todos conocemos su intensa labor eh, académica en, en generación de congresos, de libros, de grupos de investigación, de dirección de becarios, y eh, bueno, esta, a mí me gustó mucho como la, la explicación eh, muy desde la, desde la cocina, ¿no? desde cómo se le han ido presentando sin jerarquizar ¿no? como los desafíos, eh, por ahí más, más chiquitos, pero que, que es cómo generar un boletín, esas cosas que a mí me gusta hacer en, en, la, en la facultad, cómo llevarlas también eh, a, la, a la gestión, y esa, la, eh, esa cuestión, pero también la, el desafío de trabajar en equipo, eh, con unas jerarquías que por ahí son más verticales que, que en los trabajos en, en, en, en la universidad, que son más horizontales, eh, la, el trabajar con distintos, bueno, tener que eh, comunicar, eh, trabajar y dialogar eh, con, con, con otros lenguajes o con otras, eh, eh, discu otras formas discursivas, eh, la, eh, la, la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios con diferentes miradas eh, sobre el territorio y poder, eh, eh, eh, esta impronta más espacial o más territorial, poderla... Eh, eh, además que, bueno, como le explicaba, la creación de una dirección nueva, con lo cual esto hablaba casi de, dar, de construir una marca, ¿no? O sea, dar a conocer incluso dónde está, de qué se ocupa, etcétera, todo esto es una gran implicancia, y yo pensaba que es eh, importante la docencia en eso porque eh, es una manera también eh, que él eh, utiliza para, para comunicar y para eh, gestionar estas cuestiones, ¿no? Eh, también hablaba de los, de los tiempos eh, más, más, la, más lentos, ¿no? de, la, de, la, de la cuestión esta que, de, de cómo mover este barco y la ansiedad que eso genera, yo pensaba en un tiempo, bueno, y la pandemia, bueno, y ahí eh, hablaba del caso, eh, del, del eh, creo que era del, de esta localidad de Alvear, donde sí se presenta una cuestión eh, eh, de necesidad como más urgente, que es esto de, eh, bueno, las fronteras también pueden significar, como, eh, eh, o, o el cierre de fronteras inter, internas, eh, la, la, la, impedir que, que existan, bueno, tráficos como este que, que mencionaba, de, de los camiones hacia, hacia Brasil, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, también la, la pandemia, o, o, o incluso, este, este, eh, más que la pandemia, la, el, el, esta, esta situación de nueva creación de, de la dirección también la veía, como, como me gusta destacar también esta cuestión de, de, de, de, no solo de paliar problemas, de reducir ríos, sino de generar mejores condiciones, y entonces entender las fronteras como el desarrollo en las áreas de frontera, como una cuestión de propuesta de ir más allá, o de eh, eh, ir más allá de la cuestión de la frontera como lugar de problemas de narcotráfico y pensar que también eh, se puede trabajar con de, otro tipo de delitos que tienen que ver bueno, con los delitos ambientales que mencionaba, etc. Eh, y en esta idea de, de, de cuestión de... Eh, yo eh, estaba escuchando el otro día por la, los, el, el, la, la, la intervención en, en, en, el, eh, prim, en el primer seminario, creo que fue de eh, Anabel Calvo, que la, eh, la, eh, los, los, la, los investigadores que trabajan con gestión de riesgo, esta idea de eh, que trabajan eh, no con el impacto, sino con la previsión o con la anticipación, o sea, cómo eh, anticiparse... Eh, a, al, al, al, a una situación de catástrofe, y a una situación para generar eh, mejores eh, condiciones, eh, bueno, me, parec me parecía que eh, en, en todos los casos esto, esto estaba presente, eh, y eh, en el caso de, de, de Diego Rodríguez nos explicaba, además de estas eh, medidas casi restrictivas, ¿no? eh, que se presentan frente a la pandemia, de suspensión de actividades, de restricción de circulación, eh, como al mismo tiempo eh, la gestión de la movilidad también puede ser una oportunidad en sentido de, eh, de que si se generan protocolos o si se generan unos controles específicos, o sea, se ha hablado eh, de, de establecer diferentes horarios, etc., como esto también puede ser una manera, o algo que ha surgido por necesidad, puede ser una manera también... Eh, de poder eh, trabajar con, con, con, la movilidad, con la gestión de la, de la movilidad, ¿no? el, el aprovechamiento del Big Data, eh, entender quiénes y cómo, y cómo se mueven, esto es una información eh, que, que, que, bueno, que es directamente aplicable eh, a la gestión. Eh, bueno, en el, en el caso de la, de la exposición de, de Diego eh, Rodríguez, a mí se me generaban algunas, algunas preguntas, eh, eh, está, eh, en el urbanismo la, la, la cuestión de la, de la densidad de las ciudades y el transporte eh, público, la densidad y el transporte han sido como los dos, los dos ejes de más, más cuestionados, o que están siendo más cuestionados desde esta cuestión de pares dicotómicos, ¿no?, de ciudad-campo, de transporte público-transporte privado, y eh, todas estas medidas que tienden a, eh, él lo mencionaba con el miedo, ¿no?, Al que puede generar hasta miedo del transporte público, bueno, eh, mi, mi duda es cómo, cómo recuperar esa confianza, porque como eh, probablemente eh, eh, la ciudad eh, y, y, el, y el transporte público son un problema, pero son también la solución, ¿no?, es, es, hay el consenso, ¿no?, de que, para que el, el, el ordenamiento eh, sostenible, inclusivo eh, del territorio eh, eh, siga, siga eh, cumpliendo como esos roles, bueno, la, la, la, si no se ve como problemática ¿no? esta, esta posible estigmatización del, del transporte público, ¿no? Y la última cuestión, bueno, que, que tiene que ver con una cuestión más específica, que es esta cuestión de las, de las centralidades, ¿no?, de la... De, de, de, de, de esta valoración que, que estamos haciendo todos del, del comercio de proximidad, de la centralidad local, que evidentemente es un cambio, pero al mismo tiempo eh, el cambio, eh, hay un, un, un... se abren interrogantes respecto eh, a la centralidad, eh, eh, la, eh, la exposición de Andrea Gutiérrez también dentro de este seminario mostraba eh, la imagen del DOT con los camioncitos de delivery en la puerta, ¿no? O sea, la gente no se mueve, pero se mueven las cosas. Y esto genera todo eh, una, un, un tema del comercio online, en vez eh, o sea, reduce unos movimientos, pero abre otros, y cómo esto impacta, digamos, en, en, en la movilidad es un, es un interrogante que, que me imagino que, que está abierto. ¿no? Eh, bueno, eso era un poco las, las, eh, algunos comentarios, pero simplemente para, para, para abrir la discusión y que, y que podamos... Eh, Establecer ser un diálogo con las preguntas que hayan ido surgiendo. Carla Zuzman eh, le pre preguntaba a Gustavo, ¿podrías eh, avanzar algunas ideas respecto de los contenidos de esta planificación en la que están avanzando? Eh, gracias por la pregunta, excelente resumen, Lorena. Eh, hay, o sea, la, la planificación que estuvimos haciendo tiene un montón de proyectos, Grisel habló de 22 proyectos en nuestra área, sumando algunos más, hay algunos temas eh, fundamentales o, o muy importantes siempre ligados a cómo podemos lograr que, que el transporte aéreo eh, genere o potencie el desarrollo económico en las distintas regiones del país, que también es un tema de investigación de todo nuestro equipo de, desde hace tiempo, ahora desde Aerolíneas obviamente también, eh, tratando de de prestar específica atención a, a ciertos elementos, ¿sí? Eh, cuando el transporte aéreo genera desarrollo, eh, muchas veces lo hace perdiendo rentabilidad o perdiendo productividad que en algún momento es cubierta por el Estado, pero en muchos otros casos se puede lograr ese mismo fin incorporando o mejorando la productividad o el rendimiento económico ya empresarial, ¿sí? que es donde nosotros estamos haciendo un, un fuerte foco en este momento, eh, tanto en la tesis de doctorado, hay un artículo que yo escribí, eh, publiqué en una revista académica de Barcelona, que se llama Rior, donde yo problematizaba la cuestión del sistema aeroportuario en, en el caso de Buenos Aires y su zona metropolitana, así que esta coexistencia eh, de más de un aeropuerto en una ciudad y por cómo funcionaba, o cómo está estructurado el tráfico, impedía eh, potenciar este desarrollo económico y, y también al mismo tiempo impedía eh, que las líneas aéreas que tuvieran base operativa en esa ciudad eh, puedan lograr altos estándares de, de productividad. Y, y bueno, estas... Estas investigaciones siempre fueron acompañadas con propuestas, como decía antes, y de destacó Lorena también, con lo cual ahora una de las cuestiones que estuvimos trabajando tiene que ver en pasar de un, de un sistema complementario de, de aeropuertos, que es único a nivel mundial, eh, con la única excepción del caso de Teherán, eh, pasar a, otro, a otra modalidad eh, que, que permite mejorar estos ambos aspectos centrales, y también estamos trabajando eh, en, en ciertas medidas contracíclicas que nos permitan a nosotros incorporar más ciudades a la red aerocomercial de, de la Argentina. Sí, el proceso de, de apertura, eh, en ese proceso coexisten nuevamente crecimiento de pasajeros pero con concentración, de hecho en estos últimos cuatro años sobre todo desde la aparición de las líneas aéreas bajo costo en 2018. Hace solo dos años, la red aerocomercial argentina perdió el 10% de sus ciudades. Eh, es decir, que hay un grupo de ciudades que se quedó sin avión directamente para concentrarse. Ya estamos trabajando en revertir eso. De hecho, este último fin de semana estuve en un aeropuerto de los que ya no tienen vuelos tratando de analizar la, la vuelta de los vuelos y en qué condiciones. Eh, siguiendo estas dos pautas, ver cómo potenciar la generación del desarrollo económico territorial, obviamente, y mejorar el rendimiento económico empresarial, que, que también es un objetivo claro. Sí, Alejandro, eh, Perla también le preguntaba, Perla Sufman también, le preguntaba a Alejandro, ¿podrías ampliar y profundizar en esta idea de gestionar los conflictos de frontera a distintas escalas en tiempo de pandemia? Eh, me anoté tres palabras de cosas que me fui olvidando de decir, o, o bueno. P primero, eh, respuesta a lo, que decía, a lo que preguntaba Perla el tema de conflictos. No sé cómo se resuelven los conflictos, ojalá hubiera un manual. Eh, pero a mí me está saliendo, básicamente, llamando por teléfono. Y de pronto, eso, en, en esta situación que describí de Alvear, eh, donde hay... Varias escalas que se articulan, se superponen, que tienen que ver con institucionales, espaciales y también interpersonales. Eh, con, con el intendente de Alvear, que es de otro partido, del gobierno nacional, y con el cual yo en principio nunca tendría buena eh, vinculación, lo, lo llamo y me dice, ¿qué tal, chamillo, qué sé yo? O sea, nos, nos volvimos de amigos... <risas> Eh, eh, resolviendo justamente este conflicto que tiene que ver con un cruce de camiones hacia un paso internacional, hacia Brasil, que va por el, el casco urbano. Históricamente, eso le convenía al municipio, porque los camioneros se quedaban ahí a tomar cerveza, dejaban unos pesos, pero bueno, en este contexto genera miedo por las posibilidades de contagio, sobre todo si son camioneros de, de, de Brasil. Otro ejemplo es el de Jujuy, donde el con el gobernador tampoco tengo mucha sintonía política, sin embargo, con uno de sus ministros hablamos permanentemente porque eh, quisieron instalar en los pasos de Jama y de la Quiaca unos puestos sanitarios y bueno, eso generó bastante conflicto con empresas porque iban a cobrar, cobran 1.500 pesos para hacer los isopados, etc. Bueno, ¿cómo se resuelve el conflicto? Hablando, llamando, gestionando, mandando GDE, mandando mail, y, y teniendo mucha paciencia, ¿no? Eh, algo que no sé si dije, aprovecho este ratito, que, que esto, como en el caso de Aerolíneas para repensar los aeropuertos, en el caso nuestro fue una oportunidad para repensar varias cosas de la gestión de las fronteras, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me interesa, que a nosotros nos interesa, es la gran autonomía que venía teniendo las fuerzas de seguridad en la gestión de la frontera y la falta de control civil. Al menos en lo que tiene que ver, que es lo que más nos estamos concentrando, con la gestión de pasos. Entonces estamos haciendo cosas tan básicas como el inventario de equipamiento que hay en cada complejo fronterizo, de cámaras de seguridad, etcétera, a eh, las empresas que prestan servicios de fumigación, limpieza, estamos haciendo ese reglamento y también actualizando o creando eh, reglamentos de cómo se debe, nos debemos comunicar nosotros con la, la, los eh, coordinadores locales, eh, bueno, toda una serie de procedimientos que la gestión anterior no había construido. Eh, y con respecto a, lo, a otra cosa que mencionó Lorena, esto de anticiparse, es un gran desafío, sobre todo con, en el caso de la frontera. Eh, es un tema centralmente, el problema tiene que ver con eh, cuestiones sanitarias, ¿no? La, la gestión sanitaria. Este, y ahí hay la institución principal de Sanidad de Frontera, que es la institución que tiene la expertise eh, técnica, científica, de cuál es el procedimiento, ¿no? Y, y es bastante difícil anticiparse al día que abramos las fronteras, los pasos, porque la, esa, esa dirección está desbordada y porque a veces tampoco se dejan, o sea, no ayudan ni se dejan ayudar, entonces estamos ahí con que pasa el tiempo y no podemos eh, abordar la, la definición de protocolos, de formas de adaptación local, y bueno, tal vez lo no logremos, tal vez no. Eh, pero bueno, esta, esta cosa de anticiparse digamos, a veces este contexto de pararte ayuda un poco, porque la gestión cotidiana de los pequeños conflictos entre empleados entre mantenimiento eso desaparecieron, y nos da cierta perspectiva, pero bueno, tampoco es tan fácil justamente mover ese barco pesado hacia el destino que queremos creo que con eso Buenísimo, muchas gracias Alejandro. Y para eh, Diego, eh, bueno, más preguntas y, y también que, que pueda agregar eh, lo que considere, le pregunto a Nahuel eh, cómo resultó, Nahuel Eduardo Morán-Nivel, cómo resultó la coordinación con el gobierno de la ciudad... Eh, Leda Pereira, eh, si se han considerado, si se ha considerado la perspectiva de género y de violencia de género en los análisis que realizan o en los protocolos para el uso del transporte, bueno, yo preguntaba también eh, esta cuestión de eh, eh, si, si se considera como problema la estigmatización del, del transporte público y eh, se consideró la movilidad de las mercancías también en el tema de, bueno, en estos escenarios de movilidad. la pregunta de Nahuel, ¿cómo resultó la coordinación con el gobierno de la ciudad? Bueno, evidentemente, digamos, el transporte en la región metropolitana de Buenos Aires requiere la articulación y la coordinación con todas las jurisdicciones, digamos, tanto con el nivel nacional como con el gobierno de la ciudad, y en el caso de la provincia también con los municipios. Eh, Digamos, hasta ahora sí si se ha coordinado y se ha articulado, digamos, no, no puedo decir mucho más que eso, digamos, todas las medidas que se han tomado han sido articuladas y coordinadas. Eh, con respecto a la, a la pregunta de Leda sobre la inclusión de la perspectiva de género, en, bueno, en el caso particular, los protocolos, digamos, la, la provincia eh, tiene protocolos para uso de transporte, tiene varios. Tiene uno para transporte público de pasajeros terrestres, otro de, pa de pasajeros fluvial, porque también están los servicios fluviales del Delta, y un protocolo para transporte de cargas. Y después tiene recomendaciones para, para transporte ferroviario, para vehículos particulares, para taxis y remises, e incluso para deliveries, que no son protocolos puntualmente, porque en algunos casos no, la provincia no tiene competencia, pero sí eh, son recomendaciones. En el caso. ...puntual de los protocolos no está incluida la, la perspectiva de género. Ahora bien, en el, en, en el, en el área, digamos, la dirección de planificación de transporte... ...que tiene entre sus objetivos eh, elaborar un plan estratégico de transporte... En, en el, ...con esto que comentaba al principio de la, de la presentación sobre la, la, la perspectiva estratégica... ...que le quiere imprimir la gestión de gobierno digamos, claramente en el tema del transporte, tanto la cuestión de género como la cuestión ambiental, eh, son transversales, digamos, a ese, a ese proceso de, de planificación. De igual manera, digamos, bueno, ahí, eh, en el caso que el DEDA de quiera contactarme, la verdad estaría bueno, eh, no es algo que esté muy desarrollado, por lo menos acá en la provincia, y que podría aportar, este, la verdad estaría bueno. Y con respecto a, tu, a las preguntas que hacías vos, Lorena, eh, a ver, el tema de la, de la estigmatización del transporte público, eh, yo creo que en el contexto actual, digamos, de, de incertidumbre, y de no, no saber cómo va a ser la, la salida y cómo va a evolucionar la pandemia de, de, de forma cierta, digamos, es difícil prever eh, cómo va a... a a comportarse la, la demanda de transporte público. Y ahí pensando un poco lo que decía Gustavo, que en el caso del transporte aéreo se va a recuperar la demanda, en el, el transporte público masivo, digamos, sobre todo en la región metropolitana, digamos, hay, hay, hay como algunas diferencias para, para marcar. Una es la trazabilidad, digamos, ¿no? cuando este, esa masividad y esa diversidad de, de desplazamientos en un territorio tan amplio dificulta en el caso, bueno, como el que estamos atravesando, una pandemia, que por más que se, se, se utilicen protocolos y, y la oferta se, se ajuste, digamos, a ciertas formas de, de, de funcionamiento que permitan una, una movilidad segura, es, es mucho más complicado que en el caso, creo, del, del transporte aéreo, donde la trazabilidad, digamos, está un poco más, más asegurada. Eh, y después con respecto al transporte de cargas, digamos, sí, eh, a ver, hay algo interesante, digamos, que bueno, no, no lo mencioné al inicio de la presentación, pero este, transporte de cargas como actividad esencial desde el inicio del, del, del aislamiento eh, y un poco con lo que comentaba Alejandro, de lo que pasaba ahí en la frontera, digamos, este, uno de los... A ver, el, el, el transporte de cargas entendido como, como vector de, de, de difusión del virus y, y, y estos problemas que encuentran, y lo que se advierte, sí, son problemas justamente con las barreras sanitarias que ponen los, los municipios, que en algunos casos son muy, muy estrictas, eh, y en ese sentido, digamos, la, la provincia lo, lo que ha hecho, que es una medida interesante, son centros de, de aseo e higiene para transportistas, digamos, para evitar justamente que eh, los, los, los trajeres de camiones tengan problemas, este, que no los dejen descender de los vehículos o, o, o incluso en estaciones de servicio, digo, ¿no? de, ahí, de esos casos hay varios, entonces bueno, hay distribuidos a lo largo de la provincia, en, esto lo hizo digamos la Subsecretaría de Transporte, en conjunto con, con las cámaras de transporte, estos centros digamos específicamente para el transporte de cargas. Eh, eso. recuperar eh, lo, lo, lo provechoso que fue esta, este instante de este momento de intercambios eh, la verdad es que es muy interesante ver cómo se articulan las investigaciones con, con las prácticas en, en el marco de las políticas públicas en el marco de la acción desde la, desde la propia gestión, la riqueza que tiene esta relación tan compleja en, en todas las versiones, y cómo se vincula con las biografías personales, que es también un aspecto interesante porque finalmente cada uno va construyendo dentro de eso unos perfiles. Creo que además de esa biografía individual hay como una cierta biografía institucional de la carrera de geografía que tiene que ver con trayectorias de, de, de de muchos de los que fueron profesores en otras épocas, y que son profesores actualmente, es que tienen eh, esa impronta de articulación con, el, con, el, con las políticas públicas, con la gestión pública, y me parece que está también conformando parte de ese proceso de, de formación. Así que no, no es algo sobreimpuesto en un momento final de la carrera, sino que se viene construyendo de, una, de cierto modo a lo largo de, de toda la trayectoria de, de transcurso en la facultad y después en los, en los equipos de investigación. A mí me parecieron muy ricas las, las intervenciones, me parece que abren muchas posibilidades para, para repensar entre todos esa realidad y la posibilidad de, de transformación que a veces las crisis abren como, como algunas ventanas que que pueden empezar a construir un futuro, un futuro distinto, y también qué cantidad de preguntas revierten a la investigación, ¿no? ¿Cuántas cosas faltan aún investigar para, para poder aportar mejores elementos en, en los procesos de toma de decisión, de planteo de políticas, en pos de una equidad socioterritorial mayor? En, la última una cosa es convocarlos al próximo encuentro, que todavía no tiene fecha, pero ya recibirán la invitación, y que va a ser sobre eh, educación, geografía y eh, qué particularidades toma esta relación en el marco de la situación actual, de la coyuntura presente, donde evidentemente es una de las de las áreas de, de, de actividad social más impactadas eh, todo el sistema educativo, pero también en las posibilidades para seguir pensando y seguir enseñando eh, geografía y el mundo contemporáneo a partir de estas, estas coyunturas tan impactantes como la que estamos, como la que estamos viviendo. Eh, seguramente procesaremos los materiales que, que se fueron generando durante el encuentro de hoy, y les recuerdo a todos que en los canales que tiene el Instituto de Difusión están disponibles los, las intervenciones de los, de los seminarios anteriores para, para quienes quieran revisarlos, volverlos a escuchar, o simplemente aumentar esa posibilidad de, de circular y compartir lo que, lo que estamos produciendo entre todos. Así que bueno, muchas gracias a todos por la presencia virtual, y espero que nos veamos en el próximo encuentro.